Bueno pues la verdad que eh, es un gusto poder presentar esta tarde a Paul Spence. Eh, primero voy a dar dos o tres notas tomadas de su bio y luego pues alguna nota personal. Él es senior lecturer en el departamento de Digital Humanities de King's College en eh, King's College London. Eh, mencionar que es uno de los pocos, no sé si el único, o al menos uno de los pocos departamentos que como tal existen de humanidades digitales. Generalmente hay centros, eh, grupos que trabajan sobre esto, pero un departamento como tal, pues, él, él viene, viene de allí. ¿no? Eh, después de un, una carrera previa en temas de, de, de enseñanza, de periodismo, completó una licenciatura en estudios hispánicos, también con estudios de eh, informática en lo que era el, el centro previo a ese departamento, que era el center, el center for Computing in the Humanities, también en King's College. Eh, en 2001 entra en dicho eh, departamento y eh, desde entonces ha desarrollado su carrera en el ámbito, en el ámbito académico. Eh, el, el portfolio de proyectos en los que ha participado eh, ...liderando o integrando el equipo... ...es amplísimo... Eh, ...proyectos de la... ...Fundación Andrew Mellon... ...de, por ejemplo... la ...Comisión Europea, del GISC, etcétera... Eh, ...de hecho... ...hoy nos va a contar Paul... ...uno de los últimos proyectos en los que... ...está, está involucrado... Eh, ...al margen, pues mencionar que Paul... ...yo tuve la oportunidad de conocerte... ...creo que fue... ...cuándo fue el primer congreso de la HDH... ...en 2001, 2011... ¿2013? ¿2012? Sí. Eh, pues 2012 en La Coruña, creo que fue donde, donde coincidimos. Eh, y, y bueno, la verdad que me llamó mucho la atención eh, un británico, un inglés, eh, que hablara también el, el, el español. Es de, me acordé ¿no? de los grandes hispanistas ¿no? que ha habido, eh, ingleses. Y, y, bueno, a partir de ahí surgió también un poco la, la historia, ¿no? Eh, eh, Paul eh, ha vivido vivió un tiempo en Pamplona, ¿no? yo creo que eh, lleva los San Fermín en la sangre, y, y de ahí un poco pues, le viene el amor por esta tierra, aunque Andalucía la frecuenta menos, cosa que intentamos reparar nosotros con este, con este congreso. Eh, hace una labor muy importante de conexión de lo que es el entorno anglosajón, de la investigación de humanidades digitales en ese ámbito, con el ámbito en, en español. Entonces, es un contacto, yo creo que, que estupendo y, de hecho, bueno, yo tuve la oportunidad de estar con vosotros un par de meses de, de estancia y luego otra gente, compañeros míos, han estado posteriormente, o sea que agradecerte eh, esa apertura que tenéis siempre a, a poder tener eh, eh, visita Bueno, no me extiendo más. Eh, ...dejamos a, a Paul que nos cuente el proyecto... ...y, y muchísimas gracias por, por venir. Gracias. Y muchísimas gracias por la invitación... Um, ...es un placer estar aquí. Uh, esta venía ya contar un poco... Sobre, ...sobre cómo nos conocimos... ...yo creo que... ...la estancia que hiciste hace unos tres años... ...fue muy importante también para... ...avanzar el tema... Um, ...si te acuerdas... Um, ...hablamos de la pluralidad de las culturas digitales... ...que es un poco... ...uno de los varios um, motivos detrás de, de lo que voy a presentar hoy. Um, y ha sido un placer estar aquí, estar ayer en el taller de Nometrix... ...ver un poco lo que hacéis, me interesa muchísimo... y ...espero que podamos seguir buscando maneras de colaborar. Um, también es un placer conocer a Lidia que me ayudó el, el, hace unos meses... Bueno, ...hace muy poco tiempo con un, un capítulo que tenía para escribir... ...sobre memoria histórica digital y Guerra Civil Española. Gracias por, por la, la ayuda ahí. Um, y, en fin, es, uh, es, un, es un congreso muy interesante y espero aprender mucho más de lo que estáis haciendo aquí. Mi presentación hoy um, se llama Mapeando las Interacciones entre el, el Multilingüismo y la Cultura Digital. Y... Um, a lo mejor es, un poco, es bastante más humanista y menos digital de lo que suele ser, um, suelen ser mis presentaciones, por una razón que vais a ver. Bueno, hace dos semanas en la cumbre global um, de Naciones Unidas en Ginebra, la inteligencia artificial por, por el bien, um, se presentó un nuevo dispositivo auricular que se llama Translation One-to-One, que utiliza la inteligencia artificial para trasladar conversaciones habladas en, más o menos en tiempo real. ¿no? Y es, un, es uno de varios dispositivos que promete traducir en segundos um, las conversaciones a, a través de tecnología ponible uh, utilizando varios servicios de traducción uh, digitales. Lo que es un poco distinto de este dispositivo en concreto es que utiliza el, el, el procesamiento de IBM Watson, del le, le, le, lenguaje natural, y es capaz, dice, de, de entender el dialecto local, um, de, de notar uh, matices como, la, en, en, por ejemplo, de pronunciación, en, en, por ejemplo, en el, el de caso de e en castellano, que como sabemos tiene varias pronunciaciones, Um, y es uno de varios dispositivos de, este, de estilo que promete um, facilitar la traducción. Otro rival, el piloto, uh, dice que um, estamos en un camino de camino hacia un mundo sin barreras lingüísticas. Y de cara a eso aparece, si, sin más, otra fase en, en un proceso casi sin, sin, sin, uh, sin interrupción, de disrupción en, el, en las áreas de traducción y de las lenguas modernas. Mi primera reacción cuando veo este tipo de tecnologías, por un lado me parece muy interesante, no quiero quitar la, la, lo, lo, lo, lo positivo que puede ser, pero también um, tengo cierto escepticismo. Um, tengo una mezcla de, de, de, de animación y esteticismo a la vez y pienso en ejemplos ejemplos varios de traducciones graciosas, desafortunadas y en, en algunos casos peligrosas, uh, que seguramente la gente de esta, de esta habitación conoce mejor, mejor que yo. Por ejemplo, el caso en, en, que, en donde Google tra, uh, Translate tradujo del, um, entre ruso y, y, um, y ucranio, um, una frase... Um, ...la Federación rusa en, en Mordo, ¿no? Por ejemplo, que, bueno, nos podemos reír de eso, pero hay, hay, hay ejemplos, por ejemplo, otro, otra traducción que hicieron en algún, en algún momento fue traducir rusos en ocupantes... ...bueno, tiene, tiene una, una, unos matices graciosos, pero también políticos y, y culturales bastante más extendidos, ¿no? En principio, estos dispositivos, precisamente, bueno, tanto Google Translate como estos dispositivos siempre cuentan, una, siempre tienen una, una historia de fundación en la que el inventor cuenta una historia graciosa de precisamente de este tipo. Um, y, por ejemplo, el, el Translate, Google Translate tiene su historia, Translate One to One, la historia es que um, entró el, el, um, Danny May, el, el, el fundador de la compañía, en, en, en un taxi en China, eh, perdón, habló con un, un policía y, y, y quería decir, hola, ¿cómo estás? Y la traducción fue, hola, te quiero, te amo. Um, obviamente sabemos que estos procesos um, son siempre mejorables, estos, esta traducción se, se, uh, se autoaprende, mejora, son, no, no quiero quitar lo increíble que, que es Google Translate y todo eso, Google Translate en, en dos, ya en 2012, hace cinco años, anunció que Dos millones de personas lo estaban utilizando a mes y el científico, uno de los científicos detrás de Google Translate, Zog, que ahora no está ahí, está en otro lado, estimó que en, una sola, en un solo día Google Translate traducía más palabras de, de las que fueron traducidas um, en, en todo un año por, por personas, por, por humanos, lo cual significa que eso es el proceso mayor de traducción en el planeta. Pero este tipo de dispositivo yo creo que nos ponen varias preguntas que nos deben preocupar en, en, en lo que son las, la investigación y la pedagogía humanística, sobre todo la gente como yo que está interesada en las lenguas modernas. Esto, para empezar, um, parecen retar, la, la, poner retos importantes a la manera en que concebimos tradicionalmente la enseñanza y la, y la investigación en lenguas modernas. Esta cultura de lo suficientemente, lo suficientemente bueno, justo a tiempo, el amigo de Google Translate, um, nos pueden ayudar a cambiar la, la, la, el panorama a bien, pero también eh, a, a traen ciertos riesgos. ¿no? Y, por ejemplo, lo que se ve mucho es um, la comparación entre las lenguas humanas y computacionales. No estoy siendo muy justo a al, al, al, al este, um, este hombre que está figura aquí porque su, su, sus hablas son, son poco, tienen un poco más de matiz de lo que enseño aquí, pero aún así está haciendo una comparación directa entre lo que es aprender un, un lenguaje humano y aprender un lenguaje de codificación, lo cual tiene es, es, es, implicaciones políticas, culturales y, y, y académicas importantes, ¿no? Lo que sí quiero señalar es que casi siempre cuando uno, tanto um, en esto, estas presentaciones de productos nuevos como también muchas veces, incluso en las humanidades digitales, casi siempre, muchas veces la, la, se, se presenta lo digital en, en relación a lenguas modernas en una situación en que siempre lo digital es, está al mando, es, es el que dirige un poco la, el, um, los criterios. Y que igual en animales digitales un poco menos, pero muchas veces el, el primer criterio es lo digital y no al revés. Y yo creo que esa relación hay que mirarla de, de, desde los dos, las dos per, per, perspectivas, que es un poco lo que quiero hacer hoy. ¿no? Um, ahora bien, estos. Um, est, est, est, est, este argumento entonces tiene, tiene dos facetas. ¿no? Um, creo que muchas veces. Um, no se critica, incluso en, en humanidades digitales, lo estoy haciendo muy bien, las limitaciones de este tipo de, de, de herramientas. Perdemos muchas veces, um, echamos en falta debates sobre la permeabilidad de la, la lengua y la cultura y la ambigüedad como factor cultural en, en, en procesos productivos. Estoy prestando ahora de las palabras de homie, que papapa, un pensador importante postcolonial. Y um, cuando se habla, por ejemplo, en este caso, en un video de IBM Watson, del um, acceso perfecto, seamless access to knowledge, el acceso perfecto al conocimiento, que es un poco lo que, el concepto que, que, que está ligado a lo que estos dispositivos, se, se, se pierde un poco lo, lo que es la costura, lo que, une, um, um, lo, lo que une el conocimiento, los conocimientos, las lenguas y, y los conceptos. Yo creo que precisamente en, en las humanidades es esa costura, ese tejido, esa, esa, um, ese espacio, las imperfecciones que hay ahí, lo que nos interesa. y ¿no? es, es esa frontera de transmisión y creatividad un poco lo que, lo que nos nutre como humanistas. Ahora, voy a um, pasar, el, el, el, núcleo, el núcleo de esta presentación es sobre un proyecto que tiene que ver con la situación de las lenguas modernas en Reino, Reino Unido en este momento, pero yo creo que tiene, aunque estoy, voy a presentar, empe, empezar a presentar un poco unas, unas, um, unos temas muy, muy, muy del de Reino Unido, yo creo que tiene implicaciones más allá también. ...no son buenos tiempos para las lenguas modernas en Reino, Reino Unido en estos momentos... ...como también es el caso de los Estados Unidos y yo creo que hay varios otros países... ...en parte en Gran Bretaña, obviamente, es, es lo de Brexit... ...pero incluso antes las fantasías postcoloniales de algunos medios de comunicación... ...y, um, y, y, y algunas actitudes um, en la sociedad... Um, ...acomplejan un poco la situación de las lenguas modernas de este momento la enseñanza es un, es un momento confuso en cuanto a la enseñanza de en la escuela donde se se, cort, se cortó hace varios años la enseñanza obliga, obligatoria de las lenguas a partir de los 14 años hace como uh, sí en, en 2012 um, y eso ha, en parte ha llegado a una situación uh, nos ha llevado a una situación donde los departamentos de lenguas de lengua modernas se cierran, se unen, se emergen en, en, en, en varios departamentos, se unen en, en, en, en uno. Entonces, tenemos una situación un, un poco particular ahí. Um, pero yo creo que eso, um, si lo ampliamos un poco el panorama y miramos a nivel internacional, también hay dinámicas de eurocentrismo de, del norte global, de dinámicas entre el lengua, lenguajes mayoritarios, entre comillas y minoritarios, donde la política del Internet solamente uh, lo, lo hace más compleja y, más, um, y crea más retos um, para esos departamentos y para esas disciplinas. Y en el caso de Gran Bretaña, creo que no es el único caso, el, el, muchas veces las habilidades de lenguajes tornan a ser, vuelves, perdón, um, vuelven a, a ser cada vez más de una élite móvil y menos de, de, de una sociedad más extendida a pesar de la necesidad urgente de lenguas en la sociedad. Y se ven aquí en, la, um, en los cursos um, británicos, en varias lenguas, la, el, el declive general. Entonces, eso es un poco el panorama, el trasfondo a la razón de um, una iniciativa de que se presentó hace un par de años o así, um, en parte influido por un informe importante de Michael Wharton, un, un ex... Um, viceprovost de University College London, no es mi universidad, es otra, um, pero él, él por Hefki, una, una, una, una asociación de uh, educación universitaria importante, hizo un informe de la situación de las leyes modernas en que él decía que, según él, no había suficiente... Eh, Um, pensamiento um, no, no se pensaba de una manera un, um, joined up um, enlazada en, la, en, en, torno, en, en cuanto a esta cuestión. Que muchas veces la, las reacciones eran, perdón, que esas disciplinas eran reactivas en vez de proactivas. Se debía, debería desarrollar una identidad clara y, y llamativa um, buscando. ...se debería buscar más colaboración con el sector um, educativo en general... ...es decir, uh, conectar con las escuelas, um, por ejemplo... ...hacer, hacer, um, perdón, um, hacer relaciones, colaboraciones con el gobierno y con otros sectores uh, comerciales... ...y culturales, etcétera... ...tendrá de una provisión nacional más unida, más sostenible... ...que, daba, que diese más uh, opciones a los estudiantes... Obviamente había reacciones varias a, a, ese, a esa propuesta um, y no voy a entrar en, en, en, en, en eso ahora, pero eso influyó mucho esa iniciativa que se hizo y que, que, um, para, para, uh, para fondos uh, que se llama Open World Research Initiative, AURI lo, llamamos, AURI, lo voy a llamar, AURI, la Iniciativa de Investigación Mundo Abierto, algo así se, se traduciría, um, sería como se traduciría, ¿no? Um, y en, esa, en esa, esa, esa, esa iniciativa, un poco tomaba algunas de las ideas de ese informe, de otros informes, um, hacia una, um, una visión plurilingüística, pluridisciplinar, plurinstitucional, con varias contrapartes um, y, y, como he dicho, colaboración con otros sectores. ¿no? Pues se. Se financiaron cuatro proyectos. Nosotros somos el primer proyecto aquí, el Language Acts, pero hay cuatro, cuatro más proyectos. Y, bueno, leyendo rápidamente las, um, la, la información sobre los proyectos, uno es sobre la, la conexión entre la, la diversidad lingüística y la creatividad, otro es sobre la relación entre lenguaje y comunidad, es decir, el público, otro es sobre el multilingüismo, multilingüismo ...y política del lenguaje en casa y en otros países. Y otro es sobre la regeneración y transformación de la lengua moderna, de la enseñanza de lenguas modernas... ...a través del poder del lenguaje para crear los mundos en que vivimos. He leído cuatro trozos de los cuatro proyectos, pero realmente son muy intercambiables... ...porque deben seguir un poco a, la misma, a las mismas pautas, ¿no? Para enfatizar un poco el, el, el punto, esto es la visión de Janice Carruthers, que está, está en uno de los proyectos y también a la vez tiene una figura un poco difícil de explicar ahora, pero como um, que ella lidera una, una, una, una, una iniciativa paralela, um, ella dice que son unos momentos… Um, ay, perdón, pensaba que lo había traducido. Perdón. Um, son, son tiempos de, um, sí, de, de mucho reto para los, las lenguas modernas tenemos que subir el perfil de, de la investigación en lenguas buscar la innovación, buscar uh, contrapartes fuera del, del, de, de, de las universidades articular bien el valor de las lenguas y dejar un legado que por ejemplo se um, afecte al, al, al currículum de, del lenguaje también entonces estamos en un panorama para lenguas donde las lenguas Um, tienen retos, um, eh, por ejemplo, son vistas allá y, y creo que en otros países muchas veces como una habilidad técnica. Um, la base institucional cambia, los fondos económicos no están en general y es difícil de crear una visión única que cubra castellano, árabe, chino, etc. Pero también hay unas oportunidades, uh, la, la inter- o transdisciplinaridad natural, los enlaces con otros, otros sectores de la educación... El, el lenguaje, el, la relación entre lengua y entidades comunicación y creatividad y luego los nuev, las posibilidades de nuevos públicos y relaciones. Bueno, yo creo que podéis ver, um, la gente que lleva mucho tiempo hablando de humanidades digitales, para, para, para nosotros es, es, nos sé, es bastante familiar, familiar este tipo de, de retos y, y oportunidades. ¿no? Entonces, yo creo que podéis imaginar hacia dónde va mi presentación un poco la unificación de esas dos visiones. Para mencionar un poco más sobre mí, el proyecto en el que estoy, yo estoy metido, Language Action World Making, pues es un proyecto de colaboración de, de, de cuatro años, empezó el año pasado también en, en, en 2020. Como digo, está financiado por, por el HRC, un fondo para humanidades en Inglaterra, en Reino Unido, bajo esa iniciativa AURI. Y nuestro proyecto es, tiene un enfoque especial sobre um, iberias globales. Yo sé, que, yo sé que es un término um, complicado, es difícil encontrar los términos correctos y entonces no lo usamos mucho. Pero uh, quiero decir que una parte de la investigación trabaja en, en, en lo que es... Um, Península, Península Ibérica y América Latina y otros, uh, otros terrenos, otros territorios, para utilizar um, terminología de, de, del evento, um, lusófonas y, y castellanoparlantes. ¿no? Y mira, el proyecto en general mira esas lenguas, los, los, los, las relaciones, las transacciones culturales, los imperios, las zonas de contacto, Um, y cómo las lenguas facilitan nuestro, nuestro conocimiento del mundo, facilitan nuestro entendimiento del mundo, con ese eh, filtro plurilingüe, plurilingüe y multicultural. Cuando y, y, um, yo, um, cuando se. Um, cuando se, se, se presentó la idea de, de cuando me enteré por primera vez de, de la idea de, de, de la iniciativa y cuando empezamos a, a hablar del proyecto en sí días a mí me parecía que lo digital tenía un papel importante para jugar aquí porque uh, tanto en, en la parte comunicativa como en, en objetos de digitales uh, las pruebas los fondos que utilizamos para la investigación yo veía mucha mucha potencia aquí no mucha potencia para para, para mirar, mirar lo digital. Entonces, una rama, hay, hay, es, un, es un proyecto que tiene seis ramas, una rama que es, que es la que es donde estoy yo, se llama Digital Mediations, y mira, intenta estudiar la, la relación entre lenguas modernas, multilingüismo por un lado, y cultura digital por otro. He decidido aposta no poner ahí humanidades digitales, aunque para mí las humanidades digitales tienen un, una... Uh, hoy en día un, un, un significado muy amplio, una cobertura bastante amplia, en parte porque, como vais a ver, por reconocimiento al trabajo muy importante de un sector, por ejemplo, trabajando en el tema de la cultura digital de, de América Latina, que ellos, ellas, sobre todo ellas, trabajan um, el tema de la cultura digital… Y en parte también porque yo quería hacer un poco un puente con, con, con otro, otras experiencias teóricas y, y, y practicantes que yo creo que merecen ser cubiertas. Pero obviamente, como humanista digital, una parte de ello es, son las humanidades digitales. Entonces, esta rama um, intenta estudiar cómo se arti articulan... ...prácticas de investigación en lenguas modernas a través de la tecnología digital... ...a través de la cultura digital, sobre todo en cultura, culturas parlantes ...y, y, por, y por portugués parlantes, pero no exclusivamente. Como vais a ver, hicimos un taller la semana pasada... Que, ...donde estaba gente de varias otras lenguas. Um, y como mi, investigación, mi propia investigación se basa, buena parte se basa en... en la, la, la investigación sobre um, cultura digital o humanidades digitales um, en España y América Latina o en castellano, eso va a, va a ser un componente importante. Pero también nos interesa hacerla, contrastar, por ejemplo, con las experiencias, por ejemplo, con árabe y chino, que yo creo que son bastante uh, distintas, um, ver cómo es, es interesante ver, por ejemplo, um, ¿Cuáles son las prioridades en cada lengua? ¿Cuáles son las prioridades de alguien en Reino Unido Unidos, estudiando filología? Bueno, no quiero decir, decir filología. Lengua, uh, uh, lengua castellana y um, lo que sea, Spanish Studies allá. Y, y una persona estudiando árabe que muchas veces, por ejemplo, están mirando más el tema de los medios sociales, el, el activismo, el, el activismo etc. Y a ver si realmente se puede unir ese discurso, si es posible unir, encontrar un, un, un hilo común que una a todas esas áreas. Estamos haciendo como parte de esta investigación, como comienzo, un panorámico de los métodos, herramientas y objetos de estudio, que va a incluir los datos digitales también. Vamos a hacer una, una topografía de los datos digitales, es complicado porque por un lado es un proyecto financiado en Reino Unido, entonces tiene que... Um, y, y, y que estudia la situación de las lenguas en Reino Unido, entonces va a tener un componente de Reino Unido, pero también queremos contrastar con las experiencias de otros países, entonces me mucho... Um, saber vuestras opiniones, por ejemplo, sobre estas cuestiones y, y vamos a hacer bueno, ya tenemos varios partners y varias relaciones, pero vamos a profundizar en, en lo internacional también. Y una parte de, de la investigación va a ser también práctica, va a ser un poco, un poco en el espíritu de lo que has presentado de, del Media Lab crear prototipos experimentales, experiencias hacking um, donde no importa tanto um, donde, donde las ideas florezcan y después veremos uh, si realmente um, aportan o no a, a, a, a, a las disciplinas que estamos estudiando. Pero luego vamos a, a dar la vuelta a eso y vamos a después hacer una crítica de, de, de, de, de lengua, del departamento de lengua moderna, es decir, realmente, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo, lo que es útil? Y explorar las ventajas y limitaciones de, de estas de herramientas, de esas experiencias. Y, y pensar un poco cuáles serían um, las herramientas, el, cuál sería la, um, el toolkit, la caja de herramientas que, que realmente eh, le conviene hoy en día a alguien que está estudiando lenguas modernas y, eh, y quiere, bueno, no, y, y, y cuando, cuando tiene que uh, comprometerse con, con lo digital de alguna manera. ¿Y cuál es el ecosistema de investigación? ¿Qué es lo que le sostiene? Um, cuáles son sus, sus modelos de financiación, cuáles son sus prácticas culturales, cómo cambia el, el, el, la actuación de, de, del investigador en, en lenguas. Bueno, es, no, es, no estamos partiendo de cero, lo sabemos. Um, estoy legalmente contratado para mencionar Clipping cada vez que estoy en presencia de Domenico. Um, <ríe> No, digo en programa. Es, es, es un placer mencionar un Clip, que, que fue un, un, una serie de seminarios muy importantes de que estudiaban la… Murió la, en Londres, por ver ese. Bueno, tomó un, una pausa, ¿no? Tomó una pausa. Que estudiaba un poco la… la, la, um, la, la Fueron una serie de seminarios muy interesantes de la relación entre lo digital, la, la lengua, el… el, el um, ...la filología, la cultura... ...el patrimonio el cultural, etc. Um, y una, pero una cosa interesante que quiero destacar de esa experiencia... ...no, no, no fue um, en sí las el, el, el contenido de las presentaciones... ...sino la dinámica... ...que era realmente una de las pocas experiencias... ...que yo he tenido multilingües... ...donde se hablaba, al menos en los dos congresos... ...los dos últimos congresos donde estuve yo... ...se hablaba en, en, en al menos tres lenguas... ...se hablaba inglés, castellano, francés, italiano seguramente otra lengua que ahora mismo no me viene a la cabeza y yo creo que um, como proceso social de hacer la investigación era, era muy raro, cambiaba un poco la um, uh, cambiaba un poco la dinámica, el equilibrio era un poco inquieta, inquietante también porque de, de, de, de, um, era disruptivo en el sentido de que no, al no seguir una sola, una sola lengua todo el tiempo um, Nadie estaba todo el tiempo dueño del de, de, de discurso, ¿no? Es que la, la, en, en, en, cada persona en algún momento se sentía des, desventa, desventajada, que yo creo que es interesante. Pero bueno, también fue, como, como muchas experiencias otras que podría mencionar, um, parte de la larga historia de la, del, um, de la relación entre lo digital... Y, y, y la lengua. ¿no? Mi propio interés um, en estas áreas, bueno, hice como ha mencionado Esteban, um, estudié um, lo que hoy en día sería Hispánicas con Humanidades Digitales, o se, llamaría, se llamaría así ahora. El, el, la imagen a la izquierda arriba es de, de cuando era estudiante, dice, no se ve bien por la codificación de los caracteres, pero es, fue un, una, un estudio del. Um, con análisis, análisis de texto, Contact, uh, de Rincon, Rinconete y Cortadillo, um, de, de, de, novela ejemplar de Cervantes, um, eh, lo etiqueté Contact y, y, y una, hice un sistema de, de búsquedas y he trabajado y he tenido la suerte de trabajar en varios proyectos de edición digital, um, como es el caso de la edición digital de, de, de la, la, entre, la entretenida, de John O'Neill, de trabajar en el proyecto de teatro um, Out of the Wings que pretendía llevar la inmensa riqueza teatral en castellano a un mundo, a un mundo anglo angloparlante um, a través de, um, utilizando también, uh, veis aquí el gráfico a la imagen a la derecha demostrando um, fragmentos de, de la obra para animar a los uh, directores y actores angloparlantes a, a um, Hacer teatro de, de, de origen castellano parlante y, y después procesos más sociales, um, más de crear comunidad, de, de procomún, estándares, etcétera, como es el caso de la red Carta. Pero también um, pues, debo reconocer um, la deuda de um, experiencias como el. Um, la conversación que se hizo en 2015, el, el Book Sprint, no sé, no, no sé cómo traducir eso, una, una publicación rápida donde um, los, uh, los escritores tienen que escribir en un, una, una, una, una, en un periodo muy, muy limitado, um, crear un libro juntos. Um, hicimos un Book Sprint sobre, en, en, en, en la semana del, uh, la semana del libro académico um, en, en Reino Unido. Um, aprovechamos para... Um, bueno, Claire Taylor y Neve Thornton lideraron uh, un, un libro sobre el futuro de, de las lenguas modernas y lo digital, la, la forma de, de la disciplina, um, donde siete ocho personas um, contribuyeron, yo, yo también estaba ahí, um, mirando Cuestiones como la relación entre lenguas modernas y, y, y los datos digitales, inclu, incluso los, los datos grandes. Uh, lenguas modernas y, y archivos digitales, digital como objeto de estudio, etnografía digi, digital, usuarios y interfaz. Y luego, lengua, lengua moderna, perdón, investigación de lenguas modernas como proceso, el, el, ese cambio, ese, ese vuelco hacia el proceso que implica lo digital, en menos pensando solamente en, la, en la, el resultado final. ¿no? Pero también hay otras experiencias como um, la, la red um, de culturas de, uh, digitales latinoamericanas um, que incluye investigadores de Liverpool, y, y Belfast, que mira las dimensiones culturales de, de, los, nuevos media, de los medios nuevos en América Latina, donde se hace mucho, se mira mucho la experimentación con net, ar, um, arte del internet, las novelas gráficas, ficción um, de hipertexto, literatura de juegos, etc. y mediático, que es un, un tipo de blog um, donde de, de coautoría de, de, de, de investigadores en, en los, um, de, de estudios de los medios, de estudios de, de, de, de, uh, de, de, de, del, del cine. Um, que ofrece varias uh, perspectivas también sobre América Latina um, uh, y, y culturas castellano y portugués hablantes, con un con aspecto open access um, ahí también. Entonces, eso son, son un poco las, algunos, um, algunas perspe perspectivas más de cultura digital, pero obviamente volviendo a las humanidades digitales, como se puede ver, por ejemplo, en, en el... Um, en el congreso del de HDH um, en 2015, el último, muchas experiencias um, ahí de mirando la cultura colonial, poscolonial, ediciones digitales de escritores brasileños, escrituras cotidianas, wikivantes, una manera de, de mirar Cervantes a través del wiki, etcétera. ...y en el próximo congreso de Málaga del HDH de entre poco en octubre... ...veremos seguramente muchos otros ejemplos. Um, bien, ese es un poco el, el, el contexto general, um, la, la historia um, de, de, de estas experiencias. Y la semana, la semana pasada en Londres, en King's College London... ...hicimos un taller un poco para unir esas experiencias... Fue, um, como fue la primera experiencia, queríamos, ante todo, reunir a gente de, basada en, en Reino Unido. No porque queremos excluir otras voces, como veréis en los blogs, invitamos a gente de otros países también, sino un poco bueno, también por razones económicas al principio, queremos ser un poco modestos y ver cuál es la situación allá. Pero ahora, a partir de ahí, lo abrimos y vamos a, a, a, a tomar en perspectivas, a, a, a enlazar más con lo internacional. Bueno, el taller fue, um, reunió a 50 personas de, de varias universidades, también vinieron, vinieron gente, alguna gente de fuera. Um, y fue, um, lo, lo construimos como una presentación de varios proyectos, um, pero también como una discusión. Hicimos una discusión entre todo el público acerca de cuáles son los, según para ellos, cuáles son las prioridades um, ¿Cómo debem, debemos um, crear, cómo podíamos crear una, una, um, una red um, que uniera todas esas lenguas, a todas esas maneras de, tra de trabajar con lengua y, y lo digital? Y fue muy interesante, bueno, empezó Claire Taylor la, um, la, la, la, la, pres la presentación uh, plenaria hablando de, de su visión de que partía de lo, de lo digital como objeto de estudios. Ella tiene. Um, ha um, sido coautora de varios libros incluyendo, incluyendo este um, donde mira la, um, la, el concepto de embeddedness de, de, um, la, la, la, el, el, el concepto del lugar en lo digital um, el la desvalencia, se ¿sí? dice, la, la desaparición un poco del o, o el, el debilitamiento del estatus est de la literatura frente a otros, um, otras expresiones culturales uh, más audio audiovisuales. Um, siguió Thea Pittman con, con, un, mirando la dimensión translingüe de la relación. Ella presentaba varios ejemplos de donde la cultura indígena de América Latina um, interactuaba con, con la, la cultura digital. Fue muy interesante porque ellos apropiaban, bueno, reapropiaban, re, um, intentaban cambiar los, el lenguaje, las historias, el, los interfaces, los, los, los marcadores, las marcas del, del interfaz para, que fue, para, que, para que sentir que les, les perteneciera a ellos el lenguaje que utilizaban, hablaban de arco digital y flecha digital para, para describir su acceso y su relación con, um, con, con lo digital. Um, intent, intentaban um, cambiar en, en la interfaz para que fuese más, más signif, significativo, significativo para sus, sus, cultu sus culturas yo creo que son ejemplos interesantes de cómo um, el subalterno, el, el otro, el, el, um, cómo podemos volcar um, las relaciones um, comunicativas en la red. Como digo, presenta, bueno, hubo, hubo varias otras presentaciones, por ejemplo, mirando el tema de la memoria de, en Chile, en tiempos de Pinochet, hubo um, gente presentando uh, métodos de, de, de, de archivo de, de audio um, y cómo se puede visualizar aspectos um, audiovisuales um, uh, de, de manera transformativa para el estudio de Baudelaire, um, mirando um, nuevos modelos de, de la edición, de la publicación, um, y nuevos modelos para crear, uh, para, para, para comunicar entre... Uh, comunidades de lingüísticas y también para archivar, para, para estudiar. Um, sabemos el, el problema de, um, de cómo buscar la, el, el, los testigos en lo digital, cómo, cómo sostener los contenidos, contenidos digitales. Miramos, entonces, miramos también ese, ese reto um, ahí. Y a la vez, antes y después, ofrecimos, um, uh, invitamos perdón, a varios uh, investigadores como. Algunos conocidos por, por alguna gente aquí, seguramente como Jiménez de Río Rande, Arnesto Priani, Juan Luis Suárez, Charles Fordick, a presentar su propia visión, la propia manera en que ellos ven um, el, el, la, las, las, estas cuestiones. Y hubo presentaciones sobre um, el futuro del, del uh, storytelling, contar historias, la literatura, um, el, el, los, el lenguaje dentro de la marcación uh, digital, TI, etcétera. Entonces, ¿cuál es la? Um, estamos todavía, como podéis ver, en una fase bastante um, es, es, es, es, muy al, al principio del de del proyecto. Entonces, no quiero um, no, no quiero fijar demasiado el, el, el, la, la, la, um, los, la, las áreas que yo creo que van a cambiar, pero lo que hemos visto de las discusiones que tuvimos la semana pasada um, fue que el proceso um, digital es muy importante para la gente, um, el flujo de los objetos, las dinámicas colaborativas... Um, la, la, la parte, como, como estábamos trabajando mucho con objetos contemporáneos, la, la etnografía y la, la, la ética jugó un papel muy importante. Yo creo que es un, un, papel que es una, es un aspecto que no solemos mirar um, con suficiente detalle. Y también siempre guardando la, la importancia de, de, lo, de lo crítico. Luego intentamos mirar... Um, la, la posibilidad, el, el, el, el, el grado en que es transferi son, transferible, trans son transferibles las experiencias de una serie de proyectos a otro. Podemos crear, por ejemplo, una caja de, de herramientas que cubra todas las, las web modernas. Podemos crear uno, un procomún um, que cubra. Um, no sé, es, un, es, una, es una pregunta abierta. Um, Miramos también el, el panorama, el, los ecosistemas de la investigación de la Un, Una tensión clara queda entre la, lo que es uh, el pasado digitalizado y uh, el, el, lo born digital, lo, lo nacido como digital. Yo creo que esos, esos, um, esos contenidos, esos procesos tienen, requieren... Uh, no sé, tienen diferencias ahí que tenemos que, que mirar, pero también hay que unir un poco, uh, ver la manera de, de unirlo dentro de un único discurso. Um, ¿Cuáles son las habilidades que requiere un investigador en lenguas modernas hoy en día? Podemos pensar en un, una única serie de, un único módulo, en un, único, modulo, en un único, único curso, o realmente hace falta varios uh, módulos distintos. ...tanto en la educación como en la, en, la, en la investigación. Hace poco Claire Taylor y, y um, Cia Pittman... Uh, ...publicaron en Digital Humanities Quarterly... ...un, um, un paper, un, un artículo, perdón... ...que miraba ex, ex, más explícitamente la relación... ...entre lengua moderna y, lenguas modernas uh, y humanidades digitales... ...también con un contexto de Reino Unido... Y ellas, Um, argumentaban de que um, los dos tienen ofrecen mucho uh, mutuamente. Um, por un lado uh, ella decía, ellas decían, perdón, que la, um, el aspecto de las lenguas modernas nos puede ofrecer una, una, una reconceptualización importante de, de ...de um, los discursos típicos de la cultura digital, de, de cómo se han desarrollado las culturas digitales... ...muchas veces que, que tienen un fuerte acento anglófono, un cierto acento um, de Estados Unidos en particular... ...pero en general anglófono y señalan por ejemplo la aportación de gente de Puerto Rico... ...como Leon, Leonardo Flores, más cerca de, uh, de Laura Borras en, en el tema de la literatura electrónica o de Jaime Alejandro Rodríguez en Colombia, en la autoría del hipertexto. Y um, nos um, animaban a romper las, uh, intentar romper las fronteras nacionales que en, en muchas veces uh, influyen muy fuertemente en, en estos discursos. Un artículo muy conocido en sobre la historia... Um, de las humanidades digitales es un artículo muy bueno de Mark Kirchenbaum que dice What is Digital Humanities? What is it doing in the English departments? Es decir, qué son las humanidades digitales y qué hacen en los, depart en los departamentos de, de inglés. Y yo quiero decir que, bien, yo creo que eso refleja cierta historia, cierta, cierta geografía en el campo, pero yo quiero argumentar aquí, siguiendo un poco la, la, las líneas de Claire, Claire uh, Taylor y Tia Pittman, que, que podríamos mirar, con, uh, sería muy, muy fructuoso mirar qué hacen las humanidades digitales en, en los departamentos de lenguas modernas, o más en un sentido amplio, cuál es la relación entre lenguas modernas y humanidades digitales y qué pueden aportar. Yo creo que hay mucho. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la representación... El tema de la traducción es muy, es muy, muy útil, pensar en el, eh, la el modeling, la representación como un modelo de traducción nos aportaría bastante con todo ese um, concepto italiano, tra tra tra traditores, ¿sí, no? um, traductor traidor, uh, ese, ese concepto de, del otro, de, de intentar entender el otro, yo creo que eso, eso, eso nos aportaría bastante. Um, Claire y Cia um, sugieren buscar un lenguaje común entre las disciplinas de humanidades digitales y las lenguas modernas, tanto a, tanto a nivel pragmático, es decir, en, los, en, um, en, en, en, en las conversaciones, conversaciones que, que tenemos, como en lo intelectual. Es decir, um, es obvio que hay mucho, uh, mucho de cultura digital, hay mucho de humanidades digitales, um, tiene relación con las lenguas modernas y muchos mucho de vosotros y vosotras sois ejemplos de ello pero no lo, no lo, no lo a, a, a presentamos así lo presentamos um, no lo presentamos generalmente con, con una visión uh, única uh, unificadora perdón. hay retos hay retos de dominio um, obviamente uh, hablar de hispánicas y, y digital en Reino Unido donde eh, castellano es una lengua extranjera, no es lo mismo que, que hablarlo aquí. Entonces, hay, y mi propia investigación tiene a veces ese problema de ambigüedad, a ver si estoy hablando de, de, en castellano o como lengua uh, extranjera, moderna en, en, en Inglaterra. Pero bueno, yo creo que son superables. Um, como digo, hay uh, una tensión o una relación a. a um, un puente a, a, todavía a fortalecer entre la cultura digital y las humanidades, humanidades digitales pero en el caso como he presentado en el trabajo de Cia y Claire y, y lo que me interesa a mí por ejemplo yo creo que um, hay mucho ahí para, para, para trabajar um, hay uh, retos en cómo analizarlo nosotros estamos, no estamos partiendo, yo he visto que en el trabajo que hacéis con NoMetrics uh, Uh, creo que haber leído que estáis mirando sobre todo la gente que se autoidentifica como un humanista digital, que es una manera de, de, de, de, de, de trabajarlo, me parece, lo entiendo por qué se hace así. Pero nosotros estamos mirando un, un espectro desde la gente que se autoidentifica hasta una, una, uh, ¿cómo se dice? Engagement, una relación um, más más menos autodefinida de, de, con lo digital, ¿no? En es, un poco en el sentido de, no sé, no sé si conocéis el libro, de Miljana Antoniovich, que, que, que, que estudia eso con, um, de una manera muy interesante. Um, entonces, nuestros uh, planes para este proyecto ahora son um, hacer una, unas, uh, una revisión literaria de recursos, vamos a, a, a crear una, um, unas visualizaciones de recursos, de herramientas, etc., Um, vamos a hacer también unos, unos estudios más uh, tipo etnográficos, más uh, um, trabajando de cerca con los, los, los investigadores. Como he dicho antes, queremos hacer una, una topografía de, de los datos y de los objetos digitales que se han creado y ver que dónde es, cómo se, se, se, uh, se archivan, se, se sostienen, etcétera. Um, y queremos crear dinámicas entre investigadores, el sector cultural, el sector gubernamental, si nos escuchan, y practicantes de digital en general. Entonces... Para terminar, um, y, y también yo creo que de, de, de todo esto, yo creo que lo que hay que señalar es que las lenguas modernas um, también tienen mucho que decir sobre uh, la, la cultura digital, hacer una crítica de, de la cultura digital. Yo creo que una parte de, de, su, de, de su futuro, al menos en Reino Unido y creo que en otros sitios también, es tomar un papel más, um, uh, más potente en, es, en, en esos debates. Bueno, con eso termino. Yo espero que um, os haya interesado. Creía que hablar de um, en un, en, en, hablar, hablar en un congreso sobre territorios ter ter ter ter digitales, hablar de lenguas mediados por lo digital también es importante. Gracias. Bueno, pues alguna pregunta o comentario que, que queráis sobre el proyecto, sobre la humanidad digital en el entorno del que viene Paul, ¿alguna idea? Domenico. ¿Un Ahí. Es una pregunta sobre el, el, el report, el, el, el report, ¿cómo se llama el principio? ¿El qué? El, el, el, el informe. Sí. Sí, te lo dije en inglés, no me entendiste. Sí. <risa> Pero la, la frase era en castellano. No, no, sí. Sí. Eh, yo me acuerdo que en, en el lejano 97, 98, 96. bueno, los años que yo estuve en Edimburgo, eh, también hubo otro informe de ese tipo, sobre el problema de, los, de, los, de las lenguas modernas en Inglaterra. Ahora, mi pregunta es, me gustaría saber un poco más sobre lo que dice este este informe. Tú no, la pregunta es, a ver, ¿no crees que es todo lo que está uh, ocurriendo? Todo esto es, digamos, es un uh, producto de la globalización, el hecho de que eh, la globalización anglófona, eh, de que se hablen, se hablen menos idiomas, eh, incluso no solamente en, en el Reino Unido, porque el problema es de la, de la Unión Europea. Tú sabes que... Eh, bueno, en este momento, hasta que no se cumpla el Brexit, inglés, francés y alemán son las lenguas, digamos, de la documentación inglés, francés, alemán, hasta que no se cumpla el Brexit. Tenía, estaba haciendo un chiste con él que Inglaterra, después del Brexit, será Brexistan, que le, le vamos a renombrar. <risa> este, no, es una, es una posibilidad que, para Europa. Eh, entonces... Eh, ¿qué mmm, va, va a pasar con esto del, de la, en Europa, con, con, con el Brexit? El, el, el, el así dicho régimen de tres idiomas, alemán, inglés y francés, ¿qué va a pasar? ¿Se abre espacio para otra, para otra tercera lengua dominante o se, finalmente se abrirá un espacio para multilingüismo? Porque eso es lo que, digamos... En los documentos oficiales, ¿no? De la Comunidad Europea se dice desde siempre, pero luego el, ¿cómo se dice? El, el, el jefe de prensa de la Unión Europea es un es un angloparlante, es un anglohablante, ¿no? Es una, eh, siempre ha sido una, una señora un señor eh, English speaking, o sea la eh, nativo, porque tenía que hablar con el mundo, entonces tenía que ser un eh, hablante nativo de inglés. ¿Qué opinas tú que, que lo que es estos de este, sobre estos retos y, y, y oportunidades? Son dos preguntas. Una parte sobre el informe y la segunda parte sobre lo que va a pasar con el Brexit en, en Europa. Es, hablando solo de idiomas, ¿eh? no políticamente. Sí, yo no sé, yo no... no, no. Quisiera prever lo que se va a pasar con, con la Brexit. Es muy, es muy difícil... Muy difícil. Um, ¿Se me Sí. Yo creo que es, es muy difícil prever... Um, Entonces, no, no, no, no te voy a contestar, no, no puedo contestar a, a tu pregunta. Um, es, es muy difícil, pero lo que sí... Y obviamente desde, desde Gran Bretaña en estos momentos vemos mucho, yo veo muchas desventajas con la situación. ¿no? Hay muchos peligros y mucho, muchas cosas muy preocupantes. Entonces no quiero no quiero um, dejar una imagen uh, optimista, uh, lo siento, <risa> uh, con, con esto. Lo que sí creo que una consecuencia, y no, y no estoy contestando tu pregunta, estoy contestando, estoy... Um, directamente, pero si, si veo una oportunidad interesante um, con toda esta crisis, cuando hay crisis, estás un poco forzado a, a, a pensar en cosas que antes a lo mejor no tenido que pensar tanto, que es un poco la situación de, este, de este, este, este, esta iniciativa y un poco la situación en que nos encontramos en Reino Unido, y yo creo que el, el, a, a un sentido más global también um, se, se vive allí, ¿no? Lo interesante, yo creo que es lo positivo, después de todo ese negativo, es que podemos cambiar un poco la relación entre las lenguas. Uh, si, y si, volviendo a mi tema, que es cómo se estudia el, y en, uh, investiga las lenguas en la universidad, cambiar un poco las la relaciones la, um, entre las, la, los, las lenguas, La, la, la potencia de las lenguas europeas, por ejemplo, en Reino, en, en Reino Unido, um, de cara a otras lenguas, yo, yo espero que sigan siendo importantes, porque yo hablo, no sé, cuatro ellas y son, a nivel egoísta son muy importantes para mí. Pero también creo que es importante, son importantes otras lenguas. Y un, hubo una, un artículo muy interesante, un blog, perdón, muy interesante estos días, de otro de, otro de los cuatro proyectos, que un poco seguía este, el informe de, de, de Michael Wharton um, hace, hace varios años y era un poco una llamada a, a la comunidad a decir, bueno, estamos en, la, en esta situación, tenemos que af, afrontarlo, tenemos que tomar protagonismo. Y uno de sus argumentos era um, fortalecer más las, lo que ellos llamaban las lenguas comunitarias, es decir, las lenguas habladas por la gente no de origen o cuya familia no era de origen británico, ¿no? que han venido a lo largo de 50, 100 años, lo que sea. Yo creo que eso es interesante porque no, cuando hablamos de lenguas nunca, casi nunca hablamos de, del urdu, por ejemplo, de, um, y sin embargo, <risa> tenemos gente que, yo, mis vecinos hablan urdu <risa> y no sé, no estoy diciendo que todo, todo el mundo tenga que aprenderlo, pero yo creo que parte de um, una globalización Uh, más humana, más positiva, sería que realmente uh, aprendiéramos no solamente la, la, las culturas, las lenguas del de la vecino, de la vecina. Del informe de Michael Wharton es una historia larga y, y, um, y tiene, tiene muchos aspectos. Yo creo que más o menos he, he, he, he, he subrayado los puntos principales. Ahí. Um, no sé si quieres preguntar por algo concreto, no, pero... Sí, pero era, era eso, pues era que las lenguas modernas tenía que, bueno, él, él por ejemplo, de las cosas que decía era que las lenguas, la, las, uh, los departamentos de lenguas modernas tenían la imagen de, de tenían la um, el sentimiento de que no recibían fondos suficientes, eso, por supuesto, esto muy cuestionado por la comunidad. Um, y, como he dicho, la de enlazarse más con, con, con um, sectores fuera de la universidad, hacer más, uh, de hacer más um, visible, más, uh, de articular más uh, explícitamente cuáles son los valores de aprender una lengua, um, que a veces, uh, bueno, a, a, yo, no, yo no digo que yo, yo lo sienta así, pero alguna gente a veces... Uh, Dice que la, la, la enseñanza de lenguas modernas, um, la investigación tiene su propia dinámicas, no, no miran mucho hacia la sociedad, ese tipo de argumentos, ¿no?